El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos irregulares. Video número 33. Cambio de Z a C. Explicación gramatical. Hoy vamos a hablar acerca de los verbos irregulares en español en el tiempo pasado o pretérito y estos son verbos con cambio de deletreo o con una diferencia en la ortografía, en la forma como se escriben. Muchos verbos en español son irregulares en el tiempo pasado o pretérito debido a los cambios en la forma de escribir o el deletreo. Estos cambios ocurren solamente en la primera persona del singular. Pronombre yo, en inglés, I, para conservar su sonido regular o normal en una oración. Por ejemplo, yo comienzo, pero en pasado vamos a decir yo comencé. Yo rezo, en pasado o pretérito vamos a decir yo recé. En esta lección vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares en español. 1. Abrazar. 2. Adelgazar. 3. Alcanzar. 4. Almorzar. 5. Alzar. 6. Amenazar. 7. Izar. 8. Avergonzar. 9. Calzarse. 10. Cazar. 11, comenzar. 12, cruzar. 13, individualizar. Ahora tenemos 12 verbos muy irregulares y es bien importante y muy necesario memorizarlos. Abrazar. Yo abracé, tú abrazaste, él, ella, usted abrazó, nosotros, nosotras abrazamos, vosotros, vosotras abrazasteis, ellos, ellas, ustedes abrazaron. Mi abuelo me abrazó antes de irnos. Adelgazar yo adelgacé, tú adelgazaste, él, ella, usted adelgazó, nosotros, nosotras adelgazamos, vosotros, vosotras adelgazasteis, ellos, ellas, ustedes adelgazaron. Mi papá adelgazó 10 libras en dos meses. Alcanzar. Yo alcancé. Tú alcanzaste. Él, ella, usted alcanzó. Nosotros, nosotras alcanzamos. Vosotros, vosotras alcanzasteis. Ellos, ellas, ustedes alcanzaron. José Luis alcanzó la cesta. Almorzar. Yo almorcé, tú almorzaste, él, ella, usted almorzó, nosotros, nosotras almorzamos, vosotros, vosotras almorzasteis, ellos, ellas, ustedes almorzaron. Ellos almorzaron en el colegio. Alzar. Yo alcé. Tú alzaste, él, ella, usted alzó, nosotros, nosotras alzamos, vosotros, vosotras alzasteis, ellos, ellas, ustedes alzaron. Pedro alzó la mano para hacer una pregunta. Amenazar. Yo amenacé, tú amenazaste. Él, ella, usted amenazó. Nosotros, nosotras amenazamos. Vosotros, vosotras amenazasteis. Ellos, ellas, ustedes amenazaron. Mi mamá me amenazó con quitarme el celular si no hago mis tareas. Izar. Yo hice... Tú izaste, él, ella, usted hizo, nosotros, nosotras izamos, vosotros, vosotras izasteis, ellos, ellas, ustedes izaron. Ayer nosotros izamos la bandera en la escuela. Avergonzar. Yo avergoncé. Tú avergonzaste, él, ella, usted avergonzó, nosotros, nosotras avergonzamos, vosotros, vosotras avergonzasteis, ellos, ellas, ustedes avergonzaron. Luis avergonzó a su madre. Calzarse. Yo me calcé. Tú te calzaste, él, ella, usted se calzó, nosotros, nosotras nos calzamos, vosotros, vosotras os calzasteis, ellos, ellas, ustedes se calzaron. Yo me calcé los zapatos nuevos que me compró mi papá. Casar. Yo casé. Tú casaste, él, ella, usted casó, nosotros, nosotras casamos, vosotros, vosotras casasteis, ellos, ellas, ustedes casaron. Mi tía no casó ningún animal porque ella los ama. Comenzar. Yo comencé, tú comenzaste. Él, ella, usted comenzó. Nosotros, nosotras comenzamos. Vosotros, vosotras comenzasteis. Ellos, ellas, ustedes comenzaron. Yo comencé mis estudios en el 2015. Cruzar. Yo crucé. Tú cruzaste, él, ella, usted cruzó, nosotros, nosotras cruzamos, vosotros, vosotras cruzasteis, ellos, ellas, ustedes cruzaron. Manuel cruzó la calle con mucho cuidado.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 El tiempo pasado, verbos irregulares, video número 33, cambio de Z a C. El tiempo pasado en español.